Los escorpiones de diferentes universos listos para enfrentarse a muerte por la supremacía. ¿Estos pinches mamados qué es? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esta chingadera? ¿Quiénes son todos ustedes? Cogándenos a Sori. La escorpión adorada. El viejón dorado a la verga, compa. El escorpión mamado. El pimpollo dorado, ¿eh? El escorpión refinado. El escorpióncito dorado. Y <risa> el escorpión nevado. El escorpión drogado. ¡El escorpión hambriado! ¡Ah! ¡Ah! no mames! ¡No puedo manejar ¡tossingo! ¡El escorpioncito dorado ¡Ahhh, ha mutilado al escorpión ¿Ahhh, malandro! ¡Ahhh, ¡Y aquí se encuentran el escorpión dorado de Tierra 1 y la escorpiona dorada? <tipos> <risa> ¡Otro escorpión básico! ¿Básico? Si fuera básico, ¿podría hacer esto? Pero en el estuche! ¡Ay, no creí que aún ¿Sorprendida? ¡No, <tipos> Pero nada como... ¡La pechuga de la pechuga! Un dorado al lado ciego en total ah, muestra de poder. Impresionado. Lo siento, hubiera sido muy machista de mi parte no darte en tu madre. Soy muy inclusivo. Pero no pinches mames. Pero no pinches mames. No, no, no. Pero no pinches mames. Pero no pinches mames. No, no, no. Parece ser que el coreano resistencia ah, tranquilo tranquilo puedo explicarlo soy el licenciado alejandro Montiel. me dedico a hacer entrevistas de en cine estaba a punto de entrevistar a Johnny Depp y a Amber Heard por su 50 aniversario de bodas y de repente aparecí aquí dime por favor quién eres como que yo soy el escorpión tomado el escorpión porque todos se llaman escorpión y todos tienen máscara ah, chinga que yo no traigo máscara este es mi jefa! pero no pinches mames pero no pinches mames no no no, no pero no pinches Vamos con los escorpiones más débiles del multiverso. Ah, no, yo soy el epopión dorado. No, yo soy el epopión dorado. ¡Ay, que no yo, dorado. no, yo soy el escorpión dorado! Yo soy el escorpión dorado. Invisible. No.